Va a haber un acontecimiento que de pronto va a golpear el ego. Sobre todo en la dictadura chavista. Arrancando el propio Nicolás. Por estos días se cumple el centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Y duélale a quien le duela. Hablen lo que hablen. Pero lo que decía este señor tenía toda, absolutamente toda la razón. Él advirtió lo que se venía. Él en su momento... Tuvo a PDVSA como la segunda empresa más sólida del mundo. En su momento, sí, vuelvo y digo, yo no quiero con esto defender ni meter las manos al fuego por nadie. Pero... Mientras existieron esos ladrones que dicen los, los de la dictadura de Maduro Que dicen que supuestamente Carlos Andrés Pérez era un ladrón Y que lo derrocaron y que lo iban a coger preso, una cantidad de cosas Pero si vamos a ver la Venezuela que hubo en los dos periodos de Carlos Andrés Pérez A la Venezuela de Chávez y a la Venezuela de Maduro La diferencia es del cielo a la tierra no lo estoy diciendo yo, ni soy ningún resentido Ustedes miren las cosas Miren los resultados, a dónde está Venezuela Venezuela está en la inmunda Cuando Carlos Andrés Pérez estaba Venezuela era todavía un curudito, Era un diamante en bruto Era una vaina donde la gente iba a visitar el país Porque además de, de que Venezuela es muy hermoso Su gente es muy hermosa Tenía mucho dinero Ahora siguen los paisajes hermosos y las mujeres hermosas Pero el país jodido, quebrado, vuelto una nada Ahora falta que la dictadura comience a perseguir o a encarcelar a los que participen en el homenaje que se le va a hacer al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en el centenario de su nacimiento y me imagino que saldrán con el pretexto de instigación al odio o traición a la patria, además que... Si vamos a ser conscientes, se está haciendo un homenaje a un gran hombre. Aparte de que fue un buen político, a un gran hombre. Que fue dos veces presidente y que además antes de que subiera Hugo Chávez al poder, él lo venía anunciando y lo venía gritando a los cuatro vientos. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la enfermedad puede ser peor que la cura. Y lo dijo desde antes. Él anunció la catástrofe que se venía con esa dictadura que inició Hugo Chávez que ahora continúa maduro, la cual la gente no hizo caso. Ahora gran parte de quienes fueron miembros de su gabinete resaltan que formó parte del liderazgo, luchó contra la tiranía del general Juan Vicente Gómez, otro tirano, y contribuyó a la instauración del sistema democrático amenazado por la regresión dictatorial y la insurrección armada. Carlos Andrés Pérez primer mandato fue de 1974 a 1979 en su segunda presidencia 1989 y 1993 que vuelvo y digo tuvo sus falencias tuvo sus errores pero si hacemos la comparación fue una Venezuela excelente Se le rendirá un, un homenaje por el centenario de su, de su nacimiento el próximo 27 de octubre El exmandatario murió el 25 de diciembre del 2010 en Miami, Florida Venezuela sumida en su más profunda crisis política, económica y social Su legado, ahora el legado de Carlos Andrés Pérez Ahora sí cada día se hace más fuerte por eso digo, ojalá que el régimen de Maduro o los chavistas no van a salir como resentidos a golpear a la gente Y que los cojan presos a aquellos que van a hacerle un homenaje póstumo a ese gran hombre Que dejó un gran legado y que ahora está resaltando Esto es interesante porque vamos a entender qué fue lo que hizo a Carlos Andrés Pérez Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios no se les olvide que gracias a ustedes seguimos siendo los número uno los chismosos del paseo pero ante todo hablando con la verdad no importa cuál sea su comentario eso de cierta forma es democracia donde ustedes opinan lo que ustedes creen y nosotros también desde nuestro punto de vista obviamente anunciando no mentiras sino lo que realmente está pasando Entonces no importa que nos hagan así que nos hagan así pero lo importante es que sigamos compartiendo para que sigamos aquí día a día compartiendo la noticia. Carlos Andrés Pérez asumió el poder con el propósito de lograr un país fundado, oígase bien, en la libertad, con bases en su productividad, incorporación ventajosa a la economía internacional, transformación profunda del Estado, promoción de la inclusión social y la expansión de una clase media vigorosa como cimiento de una democracia eficiente oígase bien aquí se está hablando de una, una clase media vigorosa como crecimiento aquí no se está hablando de un país pobre que tiene que ser pobre que depende del gobierno ustedes van a mirar la gran diferencia que hay aquí entre su tal socialismo y el gobierno de carlos andrés pérez junto a él en la formulación y ejecución de lo que aspiró a ser el gran cambio político económico y social del fin del siglo XX, venezolano manifestamos nuestro orgullo por haber trabajado bajo su condición dice la carta publicada formó parte del liderazgo democrático del país que luchó contra la tiranía del general juan vicente gómez y fue uno de los principales actores que contribuyó de manera determinante a la instauración del sistema democrático en una venezuela amenazada por la regresión dictatorial y la insurrección armada si ustedes miran a lo largo de la historia de venezuela venezuela ha sido muy rebelde yo no diría que venezuela sus políticos y siempre ha rondado la tiranía pero el legado que dejó carlos andrés pérez es que se puede vivir sin una tiranía en una democracia en la cual el beneficiado sea el pueblo formó un país que se hizo cada vez más democrático su grandeza fue comprender que el cambio tenía que venir que los logros del pasado no podían servir de barrera para el viraje que debía producirse profundamente convencido de su misión dispuso todo lo que significaba como dirigente el propósito fue lograr una sociedad ampliamente democrática, equilibrada, justa e inclusiva Hoy la mayoría de los venezolanos así lo reconocen, lástima que ya sea tarde Porque en el momento que él estaba anunciando la catástrofe que se venía si subían a Chávez La gente lo tildó de payaso, de loco Y después de 20 años la gente está ahora sí aceptando que lo que decía Carlos Andrés Pérez era la pura verdad entre las propuestas del expresidente pérez propuso la apertura de la economía para desarrollar plenamente el potencial productivo de venezuela y para que las empresas se integraran a los mercados internacionales en condiciones de competitividad además permitió la entrada de la inversión extranjera a la economía local tenía una visión audaz sobre el papel del petróleo de ahí que vuelvo y digo PDVSA en su momento llegó a ser la segunda empresa más sólida, más estable del mundo. Su visión era bastante audaz. Y el papel sobre petróleo para Venezuela como industria global mediante alianzas estratégicas y con un vigoroso incremento de la producción. Después del ajuste de 1989, la economía comenzó a crecer de manera vigorosa hasta lograr la sorprendente cifra del 9.7 en el año de 1991 El propósito que lo guió fue lograr una sociedad equilibrada Con vocación de progreso y modernización Lo cual requirió que la maltratada clase media de la, de, de la década Perdida en América Latina en los años 80 se recuperara Porque vuelvo y digo, esas ideologías baratas que han propuesto a lo largo de los años, las tiranías, de los regímenes, lo que ha demostrado es que hay una, una sociedad, sobre todo de clase media, muy maltratada, porque esa, esa clase, mira la gran diferencia que había entre el socialismo del siglo XXI, actualmente por Maduro, al de Carlos Andrés Pérez, que era demócrata. Este señor pretende que la sociedad de clase media deje de ser de clase media para que se vuelva pobre, para que el pobre dependa, del gobierno y ahí tenerlos como animalitos Carlos Andrés Pérez no Carlos Andrés Pérez tenía la clase media aquí Y él pretendía que dejaran la clase media Para volverse potenciales Mire la gran diferencia que vea Se adelantó a lo que hoy es prioridad De los programas de salud y educación De los gobiernos en los países desarrollados Los programas sociales Que impulsó se convirtieron en ejemplo Oígase bien Para toda la región latinoamericana su salida de la presidencia, la cual señalan fue producto de una vasta conspiración de una porción significativa de las élites económicas y empresariales, políticas y sociales, fue un salto al vacío que significó no solo la pérdida de un rumbo promisor, sino el de la democracia y la libertad. No lo derrocaron por sus errores, sino por sus aciertos. Qué triste eso. Definitivamente lo que decía Gorbacho es muy cierto. Cuando tú veas al pueblo con hambre, en lugar de, de, de darle de comer, enséñalo a trabajar para que él mismo se mantenga. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.